Chicos, ¿cómo solucionar el problema del bug este que se te pone en PC Y se te quitan las configuraciones en el modo creativo Es bastante sencillo Si podemos, le damos a escape y ajustes, ¿vale? Si no sale, pues intentar la manera porque no sé Intentar entrar al menú, es lo importante Vamos a sensibilidad del ratón Activamos, o oh, desactivamos, perdón Desactivamos, fijar el ratón con método de entrada Activamos de nuevo Y voilà, ya está Ya no... Ya no se traba, ya va perfectamente, ¿vale, gente? Así que nada, un abrazo Suscríbanse, por favor, que el 95% De las personas no están suscritas Y nos vemos en el próximo vídeo, adiós